Dino a los plásticos. Están en monita, debería de estar pegada a un cangrejo y no a un trozo de bolsa.